siempre es un corazón roto, llegando a mis brazos para revivir, al final del día siempre es que yo soy el loco, se vuelve loco al verte sufrir, es que has pasado toda una vida buscando Trate bien, que sea como yo. dices a ti te quiero, pero como amigo. Nuestro destino compartir amor. Tú te equivocas tanto, no imaginas cuánto. Cuántas las veces que te he tenido que secar tu llanto y quién calmó tu vida. Dime tú quién te abrazó cuando te faltó compañía Me Preguntaste un día que cuánto te quería Te dije ves la luna falta mucho todavía Me dijiste te quiero, eres lindo y sincero Quiero a alguien como tú que no seas tú porque te quiero Como a mí Al final del día siempre es un corazón roto mis brazos para revivir al final del día, siempre es que yo soy el otro se vuelve loco al verte sufrir.